Hola chicos de YouTube, quiero informarles de que en mi otra cuenta de TikTok tengo toda clase de yaoi, eso sí, se los aseguro. Acá abajo les dejaré el link de, la de mi cuenta de TikTok, la segunda cuenta, porque en la primera solamente tengo videos así donde salgo yo o anime, todo esto, Pero en la segunda tengo harto yaoi. Las dejaré acá abajo en la descripción. Y por favor, por favor, por favor. ¡Please! Eh, suscríbanse y denle un corazoncito y un like a este video. Esperamos. Los quiero, los amo y todo. 182.